saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, el pasaje bíblico de hoy señala, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Enfatiza todos sus mandamientos. Una condición para que Dios lo bendiga es obedecer y poner por obra todos sus mandamientos. Los mandamientos son las normas y preceptos que Dios nos manda hacer. Los diez mandamientos son el mejor ejemplo. Estos estatutos son los que Dios estipuló con mayor énfasis. El vocablo mandamiento conlleva de suyo la connotación de obligación. Así que no es algo que usted tenga la opción de hacer o no, es algo que simplemente debe hacer. Más aún, es un mandato del Todopoderoso Dios, el Señor de todas las huestes celestiales. Eso significa que deberá obedecerlos. Este decálogo, así como todos los otros mandamientos, deberá ponerlos por obra en su vida diaria sin fallar. Por ejemplo, decir conduzca con cuidado es muy diferente a decir debe usar el cinturón de seguridad cuando conduzca. Cuando les dice a sus hijos que deben usar el cinturón de seguridad cuando estén en el auto es distinto a cuando les aconseja que manejen con cuidado. Es la diferencia entre una orden y ...y una sugerencia que pueden o no acatarla. Conducir con cuidado tiene una amplia connotación. No obstante, usar el cinturón de seguridad es una disposición directamente relacionada con su vida. Por eso se dice que deben usar el cinto de seguridad. Si ocurre un accidente, su vida puede depender del uso de ese cinturón. ¿De ahí que Es un mandato establecido por ley. Tal cual, este ejemplo, la mayoría de los mandamientos de Dios están directamente referidos a la vida o a la muerte, a la bendición o a la maldición. En pocas palabras, obedecer esos estatutos tiene que ver con su salvación. Sin embargo, algunos cristianos encuentran los mandamientos de Dios como algo gravoso, pesado, molesto y hasta incómodo de obedecer. A pesar que tienen que ver con la vida eterna, hay quienes encuentran difícil obedecer esos preceptos, lo que indica que viven una vida cristiana cargada y sin gozo. Incluso no tienen la seguridad de ir al cielo cuando mueren. Hermanos, Ustedes deben plantearse como único objetivo llegar a la Nueva Jerusalén, no solo al paraíso. Si se fijan como objetivo el paraíso, podrían ceder en su esfuerzo por buscar la santidad. No obstante, tal cual lo mencioné antes, obedecer los mandamientos de Dios no es una opción para los cristianos. Si en realidad dispone su corazón y su voluntad para obedecerlos, no le será difícil hacerlo. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 14, señala, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.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 porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. A ver, hermanos, ¿acaso el mandamiento que Dios le ordena cumplir es demasiado difícil? ¿Acaso se halla lejos o está fuera de su alcance? No, está justo dentro de usted. Sale de aquí, desde este altar... Y lo puede escuchar a través de sus oídos y guardarlos en su mente y en su corazón. Así que no es algo difícil. No es algo que deba comprar con dinero ni deba traer desde muy lejos. Está en usted. La palabra sale desde este púlpito y también la puede hallar en la Biblia. ¿Recuerdan cuando les pedí que oyeran diez veces la serie de prédicas La Semilla de Vida que leyeran? dos veces la novela Los Tres Reinos y que leyeran la Biblia en voz audible o alta, para los que de corazón querían obedecer, no les habrá resultado difícil. Por otra parte, para los que no tenían la intención de obedecer, debe haberles resultado una gran carga hacerlo. De seguro que habrán inventado la mar de excusas y pretextos para no obedecer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, menciona, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y guardar sus mandamientos es amar a Dios y ser amado por Él. Obedecer a su pastor es amar a su pastor y ser amado por Él. Los que me aman de esa manera incluso sueñan conmigo. Dependiendo de lo mucho que me amen, soñarán conmigo. Si no lo hacen, es porque no piensan mucho en mí. Pregunto, ¿me extrañan cuando no me ven en la iglesia? Si no me extrañan, no soñarán conmigo. ¿Acaso la palabra de Dios no lo menciona? Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Como no me buscan, no sueñan conmigo. No es que yo no los ame. Repito la cita, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, los mandamientos de Dios no deberían ser pesados ni molestos para aquellos que lo aman Más bien sentirán el amor del Padre En cada uno de esos preceptos Por eso obedecerán con gozo La palabra de Dios Guardar y obedecer la palabra de Dios Debe ser causa de alegría y felicidad Deuteronomio capítulo 10 Versículo 13 Enfatiza Que guardes los mandamientos de Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad Tal cual señala este pasaje, los mandamientos de Dios son para su propia felicidad. Por eso, si entendiera el corazón de Dios, obedecería sus mandamientos en forma voluntaria y con agrado. Los que tal hagan, habrán preparado la vasija espiritual de su corazón para ser bendecidos. Un ejemplo, si obedecieran cuando yo les pido hacer algo, entonces Dios los bendeciría. La pregunta es, ¿lo hacen o no? Si usted es un anciano de la iglesia, debería haber sido bendecido en su negocio trabajo con un diezmo mensual de varios miles de dólares. Hoy por la mañana vino a mi oficina un hermano quien me dijo que su diezmo ahora supera los cinco mil dólares al mes. Otro me señaló que ahora diezma más de tres mil dólares al mes. Todos los hermanos antiguos en la iglesia, diáconos y ancianos, deberían diezmar al menos tres mil o cinco mil dólares al mes. Sin embargo, no lo hacen. Y es porque no obedecen. Por ejemplo, cuando les sugerí que escucharan diez veces la serie de prédicas La Semilla de Vida, ¿cuántos obedecieron? Ahora algunos lo han hecho. Pero no estoy diciendo si ahora lo han hecho. Estoy preguntando cuántos lo hicieron inmediatamente después que se los pedí. Si lo han hecho después, eso no es obediencia. Hay muchos que lo han hecho luego de haber escuchado el testimonio de otros hermanos que han sido bendecidos después de haber obedecido. ¿Será eso perfecta obediencia? Hermano, debió haber obedecido voluntariamente y en forma inmediata. Eso no le hubiera tomado mucho tiempo. De haber escuchado toda la serie de cuatro prédicas en un solo día, le hubiese tomado diez días haberla oído diez veces. Si hubiera oído toda la serie en diez días, le hubiera tomado cien días hacerlo diez veces. Sin embargo, ni siquiera después de cien días obedecieron. Aún ahora hay algunos hermanos que no han escuchado esta serie de prédicas diez veces como se los había pedido. Lo mismo sucedió cuando les recomendé que leyeran en seis meses dos veces la novela Los Tres Reinos. ¿Por qué les resulta difícil obedecer? Ahora ya muchos lo han hecho. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les tomó hacerlo? Imagine que hubiese obedecido inmediatamente y en un año hubiese terminado de leer la obra dos veces. Es decir, en medio año o seis meses la hubieran leído una vez. Pregunto, ¿cuántos la leyeron dos veces en medio año? Ninguno. La mayoría desobedeció. Muchos recién empezaron a leerla luego de escuchar testimonios de sanidad y de bendición financiera. No obstante, no estaban dispuestos a hacerlo desde el principio. Hubo algunos que ni siquiera obedecieron, sino que además se quejaron porque, según ellos, no tenían tiempo para hacerlo. Hermano, Dios sabe si usted tiene o no tiempo libre para la lectura. Le sugerí leer esta obra no para quitarle algo de su precioso tiempo, sino porque la considero muy útil y edificante para ustedes. Además, no les dije esto porque simplemente un día se me ocurrió. Dios me guió a hacerlo. También les pedí que leyeran toda la Biblia. ¿Recuerdan que les indiqué cómo debían leerla? Les dije que debían leerla desde el principio hasta el final concentrándose en la lectura y que debían hacerlo en voz alta o audible para que el sonido de cada palabra entrara por sus oídos y se grabara en su corazón. Todo eso lo enfaticé. Si se concentra en la lectura, incluso su forma de pensar cambiará. Aún su postura al sentarse mejorará. Ahora bien. Si no presta atención a lo que lee, se sentirá incómodo en su asiento silla, se moverá de un lado al otro. Sin embargo, si lee con atención la Biblia en forma natural, se sentará derecho o la leerá arrodillado. Si le resulta difícil arrodillarse, entonces hágalo sentado. Pero siéntese bien. Algunos jóvenes colegiales o universitarios me dicen que, Debido a sus estudios, no pueden darse el tiempo necesario para leer la palabra de Dios, a pesar que desean hacerlo. Claro, si están con otras personas, no podrán leer la Biblia en voz alta o audible, tal como se los he indicado. No obstante, hay algunos que podrán leerla en forma rápida de camino al colegio o a la universidad. Sin embargo, la lectura a la que me refiero se debe hacer en un tiempo especialmente destinado para eso. No deberían hacerla a la ligera. No obstante, podrán leerla en forma rápida y luego en forma detenida y atenta. Esta es verdadera obediencia. Si dice que no tiene tiempo, le digo que eso es solo un pretexto. ¿Acaso no puede disponer libremente de una hora al día? Si separa una hora al día solo para la lectura, le tomará menos de tres meses leer toda la Biblia. En total le tomará 80 horas de lectura, 90 si lee despacio y 70 si lo hace en forma rápida. Pero 80 es el promedio normal, lo que significa que si destina una hora al día a la lectura, en menos de tres meses podrá leer toda la Biblia. Ya les he dado bastante tiempo para hacerlo. No obstante, al final no han obedecido. Algunos han leído la Biblia, pero lo han hecho dormitando o la han leído por leer. Eso no es obediencia. Obediencia hubiese sido hacerlo tal cual se los había indicado. Quizá algunos piensen que soy muy quisquilloso en este tema. Pues les digo algo, si lo soy. ¿Y saben algo más? Debo serlo. Obediencia es hacer precisamente lo que se le ha dicho que haga. Pregunto ¿Puede usted decir que está obedeciendo si lo hace a su manera? ¿Acaso no fue eso lo que hizo el rey Saúl? ¿Obedeció o no lo que Dios le mandó hacer? No. Hizo lo que quiso hacer de acuerdo a su propio criterio. Esa no es obediencia. Obedecer es hacer en forma exacta lo que se le ha encomendado hacer. En el caso de la lectura de la Biblia, si lo hubiera hecho tal cual se los expliqué, es decir, concentrándose en la lectura sin dejarse distraer por otros pensamientos, esas enseñanzas se hubiesen grabado en sus corazones. No lea la palabra si está cansado. Separe una hora al día en su tiempo de descanso a fin que pueda recordar lo que ha leído y lo pueda grabar en su corazón. Si obedece, podrá enfocarse en la lectura. Asimismo, el solo acto de obedecer es ya de por sí muy importante y Dios lo considera muy significativo. Por eso, los que leen con atención la Biblia, obedeciendo lo que les he dicho, recibirán respuesta a una o varias de sus peticiones, sea de sanidad, solución de algún problema judicial, prosperidad financiera o crecimiento en su medida de fe. Hermano, Dios debería haberlo bendecido en alguna área. Si ha obedecido la palabra que se le ha predicado, Dios no se olvidará de bendecirlo porque Él cumple lo que promete. Si obedece lo que predico desde este altar, Dios con toda seguridad lo bendecirá. Espero que a partir de ahora todos sean obedientes. La obediencia trae bendiciones. La palabra de Dios nunca falla. Usted no es bendecido porque no obedece o, si ha obedecido, no lo ha hecho en forma correcta. Ya mencioné el caso de Isaac, quien fue obediente hasta el final. Ahora, imaginemos un caso. Usted se está preparando para viajar al exterior por negocios. Todo ya está listo para su partida. Sin embargo, yo le digo que no viaje al extranjero, sino que se quede en el país para implementar su negocio. Y usted obedece. Hasta aquí, usted ha obedecido. Ahora bien, en vez de mejorar la situación de su negocio, empeora. Lo importante es cómo se sentirá en ese momento, tal vez se lamentaría y quejaría porque había tenido la oportunidad de viajar al exterior y hacer fortuna. No obstante, yo lo había disuadido para no hacerlo. Guardar resentimiento, dudar y quejarse demorarán y obstaculizarán su prosperidad. Si usted cree en Dios, confía en mí y me ama, esas aparentes circunstancias negativas no le importarán. Aún una circunstancia adversa puede variar y llegar a ser buena si la mira desde una perspectiva positiva. Una vez que supere ese momento, vendrá la prosperidad. Esa circunstancia podrá sobrevenirle dos o tres veces. En el caso de José, enfrentó en tres ocasiones pruebas tremendas de adversidad. Luego de haber tenido asombrosos y promisorios sueños, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y mientras servía como esclavo, fue confinado en una prisión. No obstante, la Biblia nos dice que donde iba, era prosperado en todo. Hace muchos años, cuando recién me iniciaba en los caminos del Señor, yo también me pregunté por qué la Biblia mencionaba este pasaje como si José en realidad hubiese sido prosperado. En la medida en la que comprendí más la palabra de Dios, percibí que todos los aparentes infortunios que pasó José lo llevaron a una completa prosperidad y no a la miseria. Hermano, Dios desea guiarlo por la senda de la prosperidad. Sin embargo, usted no lo entiende y más bien se queja, reclama, culpa a otros de todo y guarda resentimiento y rencor hacia los demás. Esa clase de actitud más bien lo llevará a la desventura y al infortunio. Eso no es actuar en fe, ni tampoco es una muestra de obediencia ni de amor. Muchos de ustedes han fracasado al pasar por ese proceso de refinamiento. A pesar que afirman que viven por fe y que oran por desechar toda maldad y su corazón, al final terminan confiando en su propio criterio, conocimiento y experiencia. También se dejan cautivar y engañar por otros. Por eso, al final, acaban en la desdicha. Hermano, indague la razón por la que no le está yendo bien en su vida, a pesar de su obediencia. Compruebe si siempre está gozoso y si es agradecido a Dios, en toda circunstancia, por difíciles que sean. Si en sus oraciones, en todo momento hace confesiones de fe y de gratitud, aun si las cosas no van bien, Dios debe tener un buen propósito para eso. Su actitud de agradecimiento hará. Que esa circunstancia se torne en bendición. A pesar que la situación empeore, su actitud de gratitud no deberá cambiar. Al final, Dios le abrirá la senda de la prosperidad. En la Biblia vemos que las pruebas vienen tres veces seguidas. Por cierto, puede ser que solo le sobrevengan una o dos veces pero generalmente serán tres veces la que será probado en esa misma área. Por mis más de 33 años de vida ministerial y en base a la palabra de Dios, le digo que si una prueba le sobreviene en tres ocasiones, será para una gran bendición. No obstante, a menudo la bendición podrá venirle luego de haber superado una sola prueba. Ahora bien, si luego de haber sobrellevado tres veces esa misma prueba no ha sido bendecido, mejor es que examine si está viviendo su vida de fe en forma correcta, porque si se ha desviado de la senda apropiada, Dios no lo bendecirá, no recibirá respuesta a sus peticiones porque no habrá guardado los mandamientos de Dios. No obstante, si va por el camino recto, Dios con toda seguridad le responderá. En resumen, una misma prueba o tentación le vendrá una, dos o máximo tres veces. En mi caso siempre han sido tres veces antes que Dios me respondiera. Hermanos, la palabra de Dios es absoluta. El problema radica en su corazón, en su medida de fe, en su estilo de vida, en su grado de obediencia y en sus acciones. Ahora, oremos todos juntos meditando en la palabra de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y favor. Haz que el mensaje que hoy hemos compartido se haga fe y vida en tus hijos. Ayúdalos a grabar esta prédica en sus corazones, que la puedan recordar para que al enfrentar alguna dificultad puedan usar esta palabra para superar toda prueba. Y así, nada les faltará. Si obedecen tu palabra, lo imposible se hará posible y lo que ahora es posible prosperará aún más. Padre, bendice a tus hijos para que tengan salud física y espiritual. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.